El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha felicitado y ha agradecido la labor que en estos días han desarrollado los trabajadores de la institución provincial para velar por la seguridad de los ciudadanos de la provincia. Un trabajo perfectamente coordinado con otras administraciones quienes siguieron muy de cerca, a través del Centro de Análisis y Seguimiento Provincial, la evolución del temporal, pudiendo atender a las distintas incidencias. El temporal, Gloria, que ha afectado fuertemente a la provincia de Guadalajara, sobre todo en la serranía de Molina de Aragón, ha hecho que nuestras brigadas de diputación hayan actuado sobre 350 kilómetros con 56 actuaciones de urgencia y se hayan atendido todas las incidencias que nos han hecho llegar desde el 112. Desde aquí, quiero agradecer a todos y cada uno de los trabajadores dedicados muchas horas a trabajar para que todos esos municipios de la Serranía de Molina hayan tenido eh, sus carreteras limpias, hayan tenido sus municipios con acceso.